Ministros de instituciones tan delicadas como la Dirección de Impuestos Internos, Banco de Reservas, están haciendo política, están haciendo campaña en favor de uno de los precandidatos. Y esto eh, normalmente no se ve bien, rompe con lo que es la Constitución de la República, los reglamentos de la ley electoral, los reglamentos eh, normales de una campaña política. ¿Qué usted quiere? Qué, qué, ¿Qué usted dice de eso? Bueno, primero que la oposición nunca ve nada bien de, de lo que se hace, siempre se encuentra mal. Oye, ahí fue... Y nosotros sabemos que ese es su rol. Ese es el rol de la oposición criticar todo. Pero, eh, pero la deje una institución. Pero aquí todo el mundo interno. político y si banco ellos... de reserva, una no, institución es que financiera si, tan si, seria. Si ellos hacen actividad Meclarse política con eso. Pero con perdón, fobia invitado soy yo. Pero pues... <risa> Pone, verdad, en peligro, pone, en peligro pone en peligro la ley financiera, pone en peligro no, no, no, los reglamentos financieros no, de la Nación. No, pone, vamos, a, vamos a ver qué dice. El no, no pone nada en peligro porque aquí todos los, las empresas, los empresarios y los que van a las instituciones de esa naturaleza saben que en, en ningún momento se le han puesto condiciones para que vayan. A, a reclamar, o a ejercer... Pero, ¿Tú o... te imaginas, Juanito, Pero... que el director de la Dirección General de Impuestos interno le, te, le pida a un mm. industrial, a un comerciante, que a, a, aporte a la campaña de ese candidato? Bueno, ¿Tú y... crees que se negaría? ¿No se vería compelido por la condición de quien pide? No, no, no. Ahí es que es que está no. el tema. Eso es, que... es lo que se está criticando. Es que, es que no. Y, y, y, y si usted tiene su tiempo libre el domingo, el sábado, o después que usted cumple con su responsabilidad oficial. ¿Usted tiene derecho a ejercer la actividad que usted crea que...? que, que usted crea Pero se que, está dando que... un caso delicado, gobernador muchos comerciantes, empresarios se sienten eh, mencionen uno abatidos o... por la dirección de impuestos no, no, internos. No, no, no, si pero... están con otro precandidato, inmediatamente le lanzan. Allí... No, no, pero eso no viene por ahí. Hay que ver si es, la, es la, la dirección. No, pero mencionen un caso. Nosotros quisiéramos que es un comerciante, un empresario. Ellos están Men... en, en la ley de, de lo mudo, porque no, se, no, sienten, no, se, que... se aquí... sienten temerosos. Gobernador. No, es obvio que hay suficiente democracia para que la gente bejeza. Aquí no hay temor a nada. Mire. Eh, si hay un caso de algún empresario eh, que, que lo publiquen, que lo dejen saber. que